Hoy, eh, 21 de mayo, eh, la Coordinadora Antirracista hemos convocado una concentración para celebrar el Día de la Diversidad Cultural. Entendemos que la diversidad es muy importante y que la diversidad es parte de esta sociedad porque vivimos personas de diferentes orígenes y culturas, pero que la diversidad sin igualdad de derechos pues, no puede existir. Entonces lo que queremos reivindicar hoy es esa igualdad de derechos y como campaña eh, que hemos iniciado desde Coordinadora es la campaña del empadronamiento para que todas las personas puedan tener acceso a derechos que, solo pueden acceder si tienen un empadronamiento, que el empadronamiento aparte de que es un deber eh, tiene que ser un derecho para todas las personas. Sabemos que el ayuntamiento al inicio, inicio de este año sacó una moción donde decía de que iba a facilitar el empadronamiento a las personas que no contaban con los requisitos como fuera un, una identificación, pero no estamos viendo que esto se está cumpliendo. Entonces insistimos y, y lo que queremos es reclamar de que se garantice el derecho al empadronamiento a todas las personas.